Arranca 2023 con una serie de expectativas que para unos suena pesimistas, para otros optimistas, otros están pensativos porque a veces uno no sabe si es mejor el, la enfermedad porque a veces la re, resulta que la cura resulta siendo peor que la misma enfermedad y es lo que se ha visto aquí con respecto al gobierno interino que dejó Juan Guaidó. En su percepción Juan Guaidó Y su itinerato Decían estar haciendo las cosas bien Pero ojo, nosotros lo veníamos recalcando Hacía más de un año Donde decíamos que veíamos una oposición amañada Donde listo, se está, se está contraatacando esto Y subió el gobierno itinerato A contraatacar aquí a Maduro Por el poder, por la usurpación del poder Coger otra vez las riendas de Venezuela Y se supone que esta era la salvación Pero resulta que este llegó a un término que cogió una igualdad con este y se acomodó pues acá haciendo las cosas a la maldita sea se siguen lucrando, sube el gobierno interino y llega a la misma altura de ellos y también comienzan a lucrarse y entonces este ni avanza ni se baja y este ni avanza ni se baja entonces los dos estaban haciendo el mismo juego eso lo veníamos advirtiendo ahora cuando me refiero a que la cura puede ser peor que la misma enfermedad es cuando ya uno piensa en qué va a pasar ahorita de que li, listo se acabó el itinerato independientemente a que se estuviera haciendo bien o se estuviera haciendo mal habían casi 60 países apoyando a Juan Guaidó entre esos el mismo Estados Unidos el que sigue aférrimo en contra de Nicolás Maduro vamos a esperar a ver cuál es la propuesta y cuál es la posición que se va a colocar no solamente Estados Unidos sino en la comunidad internacional con la nueva cara a la nueva propuesta de la asamblea nacional legal elegida en el 2015 y el cual fue llevada por voto popular y que no olvidemos que ahora la preside jorge rodríguez normalmente se cataloga como una asamblea nacional ilegal pero que tiene poder en venezuela ustedes recuerdan cuando eh, hubo la especulación de que cuál de las dos asambleas mandaban la Asamblea Nacional ilegal que maneja Jorge Rodríguez tiene poder en Venezuela, pero la que fue elegida por voto popular en 2015 es la que tiene poder afuera. Entonces ahí viene un, un tejemaneje que es donde tenemos que entrar a mirar a fondo qué es lo que más conviene en este momento. A pesar de la decisión de la Asamblea Nacional elegida en el 2015 de terminar con el gobierno interino, Estados Unidos ratificó su compromiso con Juan Guaidó y otros líderes opositores en Venezuela en continuar con la tarea iniciada o sea lo que recalca aquí Estados Unidos es que ellos sí creen que eh, se avanzó en muchas cosas el mismo gobierno americano aseguró que continuará coordinando sus acciones con los sectores críticos al, di al dictador Maduro aunque omitió aclarar su postura respecto a la figura del desplazado presidente interino Juan Guaidó, el compromiso continúa, la Casa Blanca ratificó Seguir trabajando hombro a hombro con la oposición venezolana y aseguró que seguirá coordinando tanto con Juan Guaidó como otros líderes democráticos que piensan y actúan parecido a lo que ellos tienen como concepto para el país. Aquí lo que se le da relevancia es que ellos quieren acabar con la tiranía y acabar con ese mal gobierno que va de capa caída. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos de la Asamblea, comentó que Washington sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional establecida en el 2015. La reconocemos como la última, ojo, la última institución democrática que queda allí. Fueron las palabras claras de este funcionario. Algo que sí hicieron fue omitir mencionar si Estados Unidos aún reconoce a Juan Guaidó como presidente interino del país latinoamericano luego del anuncio del Departamento de Estado en el que Ned Price afirmó que respeta la decisión de la Asamblea Venezolana de suprimir el gobierno interino liderado por Juan Guaidó a quien Estados Unidos ha estado reconociendo como presidente interino oficial luego de las elecciones legítimas con voto popular la asamblea del 2015, cuyo mandato ya caducó y que no reconoce al legislativo del 2021 de mayoría oficialista, decidió suprimir el pasado viernes el ejecutivo de Guaidó, dado que ya no tenía poder efectivo en el país a pesar del sostenido apoyo de Washington. Vuelvo y digo, aquí es mirar realmente quién va a tomar la vocería, quién va a tomar el liderazgo, porque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 porque gracias a sus comentarios seguimos acá, en este 2023, patrocinados y con el poder que ustedes mismos nos dan. Que hagan así, que hagan así, no importa, compartan con nosotros las noticias para estar al día de lo que está pasando en este hermoso país caribeño. Recordemos que Guaidó había asumido el puesto el 23 de enero del 2019 y supo contar con el reconocimiento de más de medio centenar de países, sin embargo, una amplia mayoría... De 72 votos a favor contra solo 29 en contra y 8 abstenciones, definió que se será en sus funciones. ¿Quién hizo esto? Los mismos que de la Asamblea del 2015, elegida por Voto Popular, donde dijeron: No vemos mucha relevancia en Guaidó. Es mejor descartarlo Se suponía que con Guaidó como presidente interino Iba a poder sacar a Maduro de su trono Pero el itinerato no cumplió sus objetivos Fueron algunos de los argumentos mencionados por la oposición Durante la sesión parlamentaria virtual en la que se definió esta decisión Primero Justicia, PJ, Acción Democrática, AD y Un Nuevo Tiempo, UNT fueron los partidos que encabezaron la propuesta para poner fin a este itinerato tras cuatro años de una fallida ofensiva para sacar del poder a Nicolás Maduro. Algo que sí está claro es que se suponía que subía Guaidó como presidente interino para sacar a Maduro, pero no se pudo entonces darle la vuelta a la página y arrancar un nuevo contexto no contento con la decisión tomada el propio Juan Guaidó calificó esta eliminación como un salto al vacío dijo es un salto al vacío de la oposición hoy una mayoría está tomando una decisión que no me pidan acompañar de ninguna manera le pediría a los venezolanos retroceder en las herramientas que hemos logrado también expresó y agregó que a la dictadura le digo aquí estoy eso fueron las palabras fehacientes del señor juan guaidó a la dictadura le digo aquí estoy y aquí voy a estar los vamos a enfrentar les digo que no han ganado ni ganarán mientras tanto kirby se mantuvo al margen de las razones señaladas en aquel encuentro y recordó que guaidó como líder opositor continúa siendo miembro del organismo por lo tanto vamos a continuar coordinándonos con él y otros líderes democráticos que piensan parecido y actores allí en Venezuela para apoyar al pueblo venezolano. De manera muy discreta, el portavoz estadounidense no ha brindado definiciones respecto a cuáles serán los próximos pasos del gobierno de Joe Biden en cuanto al apoyo a la oposición en Venezuela no olvidemos que la oposición también después de esta decisión que tomaron, ellos están pidiendo eh, a grito entero de que tanto la comunidad internacional como los mismos Estados Unidos No le vayan a quitar el apoyo Ellos cuentan con ellos porque es la única forma que ellos creen Que pueden dar la batalla en contra de, de Maduro Pero algo que sí dejaron bien claro por medio del portavoz Price Esto refiriéndose al gobierno de Joe Biden El cual puso énfasis en que Estados Unidos no reconoce a nicolás maduro como presidente legítimo del país latinoamericano nuestro enfoque hacia nicolás maduro no está cambiando él no es líder legítimo de venezuela lo sentenció así es y así será por su parte la oposición se encuentra actualmente concentrada y planeando elecciones primarias no olvidemos que ahorita para el 2023 vienen las elecciones primarias con vistas a las próximas elecciones presidenciales previstas para el 2024 el cual Piensan dar una batalla que sea acorde con las políticas para sacar a Venezuela adelante pero ante todo con una transparencia que es lo que no se ha visto en Venezuela con la dictadura de Maduro porque sencillamente eh, se va a la luz, eh, aparecen otros votos, obligan a la gente a votar a las buenas o a las malas o si no les quitan los alimentos clap mejor dicho, una psicología inversa en donde están es obligando al pueblo a votar y no solamente a votar, sino a votar por el régimen entonces acá lo que se está pidiendo es sinceridad, transparencia para que el 2024 realmente se lleguen a unas elecciones donde que el que sea ganador sea el pueblo ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad